Hola, mi nombre es David Argibay y soy asesor comercial en Kia Caetano Móvil. Para los que no nos conozcáis, tenemos dos instalaciones en Madrid y una en Rivas. Y hoy os vamos a presentar el Kia Niro. mecánica ya que dentro de nuestra gama es uno de nuestros coches más especiales es un coche híbrido esto quiere decir que tenemos dos motores un motor gasolina 1600 gdi de 105 caballos acompañado de un motor eléctrico en paralelo que nos da 37 caballos y medio cuando juntamos los dos la máxima potencia que obtenemos son 141 caballos muy importante a destacar de este coche es que contamos con la etiqueta eco para no tener ninguna restricción para poder entrar a madrid y algunas otras zonas ahora os vamos a explicar un poquito la parrilla ya que es una parrilla también especial en este coche que ya ha puesto toda su tecnología y ha hecho una parrilla sin rejillas, es totalmente lineal, con lo que ganamos en coeficiencia aerodinámica. os vamos a contar un poquito más de la iluminación de este coche empezamos por la luz eh, diurna en tecnología led igual que los faros antinieblas también que contamos con tecnología led luego dependiendo de la, del modelo en el acabado concept y en el acabado drive que son los accesos a gamas contamos con faros halógenos y lipop el mejor tipo de tecnología halógena que hay ahora mismo y para los acabados emotion y emotion pack luxury que son los altos de gama contamos con faros full led todo sería led tanto el faro como la luz de circulación diurna que tenemos abajo, el intermitente que lo tendríamos aquí y los faros anteriores. Tenemos dos tipos de llantas. En el acabado Concept y Drive tendríamos una llanta de 16 pulgadas, mientras que en el Emotion y en el Emotion Pack Luxury contaríamos con una llanta de aleación de 18 pulgadas. Luego nos vendríamos a los espejos, que en toda nuestra gama los espejos son regulables eléctricamente y también se recogen eléctricamente. Contamos siempre con barra porta equipajes y en los acabados más altos, en los Emotion y en el Emotion Pack Luxury, tenemos acceso por botón con llave inteligente y también contaríamos con las lunas tintadas. En todos nuestros acabados del Kia Niro contamos con cámara de marcha atrás al estacionamiento y desde la versión drive contaríamos también con los sensores de aparcamiento trasero la iluminación diurna trasera también serían tecnología led en todos los acabados y contaríamos con un maletero bastante amplio con una capacidad de 410 litros, además una capacidad muy aprovechable ya que tenemos muy poquitos recovecos en todos nuestros acabados los espejos son regulables eléctricamente a través de un cómodo joystick luego también en materia de seguridad en todos nuestros acabados contamos con mantenimiento de carril móvil y control de crucero adaptativo aparte de frenada de emergencia por colisión frontal luego también tenemos sensor de lluvia y sensor de luces en todos nuestros acabados y a partir del acabado drive contaríamos con una pantalla de 10,25 pulgadas con sistema android auto y carplay aparte kia nos regala navegador de la marca TomTom Tom, con 7 años de actualizaciones gratuitas. También en todos los acabados contaríamos con climatizador bizón automático y un cambio automático de doble embrague de 6 velocidades, también conocido como cambio automático DCT. En resumen, el Kia Niro es un innovador crossover híbrido que te demuestra que puedes tenerlo todo. Es la opción definitiva para todas aquellas personas que desean cuidar del medio ambiente sin tener que renunciar al placer de conducir. Ser responsable nunca había sido tan divertido ni tan emocionante. Un híbrido con estilo y la tecnología y versatilidad de un crossover. Para más información sobre nuestro modelo y equipamientos podéis llamarnos al número de teléfono 915-338-501 o en nuestra página web caetano movicentroes Estaremos encantados de atenderos.